Bienvenidos al Módulo de Rectificador Monofásico. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. Vamos a ver los objetivos que perseguimos con este módulo. Analizar y comprender el funcionamiento de la topología del puente rectificador monofásico controlado para diferentes tipos de carga. Este análisis lo haremos Modelando el puente monofásico como puentes de media onda, en este caso, controlados. Nos apoyaremos en los módulos anteriores del curso. Modelar el puente monofásico a partir de puentes rectificadores de media onda. Conocer las formas de onda de tensión y corriente, tanto a nivel de carga para evaluar el proceso de rectificación, es decir, de conversión a CADC y su impacto armónico al sistema de potencia, es decir, el grado de contaminación que la operación de este tipo de convertidor introduce al sistema. El módulo lo vamos a dividir en seis temas. Un primer tema, los aspectos generales, aplicaciones, principios de funcionamiento. En el segundo tema, veremos la operación del puente, hablaremos de lo que es la condición continuada y no continuada. En el tema 3, estudiaremos en detalle la condición no continuada de este tipo de convertidor. En el capítulo 4, estudiaremos la condición continuada. En el capítulo 5, veremos una variante de este convertidor, que es el puente semicontrolado, que utiliza tiristores y diodos. Y finalmente, en el tema 6, Veremos algunas aplicaciones para el proceso de rectificación de este tipo de convertidor. Sin más preámbulos, los invito a ver cada uno de los temas que conforman este módulo. Gracias por su atención.